Ya, bien sí, el normal, ya. El total. Yo bien en <risa> Pero bien buena. la voy a poner no, una inyección. Bueno, la voy a dividir. mitad para una y mitad para otra. mitad para la otra. Sí. Entre una enfermera y un enfermero enfermera enfermera y entonces o me por este, No, la enfermera que no, la mucha que en Venga tomarla... venir, ¿no? manga, ya, ya, ya, ya. que me mira, pero te callo solo que cayó por lo que no Porque yo estaba esperando. Ya ha hecho que... Para...